Chicos, Todo hay bien, un ¿no? tema que me apasiona ¿Cuál? Nicole oh. Oh. Estás desde que llegaste con Nicole me, Es uno de los temas favoritos ¿Por qué? Porque me, me parece que es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En la vida te puede pasar. Eh, por un lado, el el, el y el Jean sí. está feliz sí. que se va a casar. Y sí. por otro, el hijo, el, el hijo adolescente. adolescente que pide, se va a vivir con el padre. Eh, te puede pasar a las mejores familias. Sí. Señora, usted tiene toda la info. ¿Tiene fecha de casamiento? Nicole está muy entusiasmada. Me encanta esa fecha. El 8 de diciembre se va a casar. De ah, de sí. el día de la Virgen. Claro, el día de la Virgen va a ser en el sur. Va a ser a todo trapo tres días de casamiento. Sí. Sí. Disfrute disfrute no, no, no. absoluto. Sí, ella quería algo tranqui, va a ser algo a lo grande, no va a ser tranqui porque la familia de, de Manu dijo, es el único hijo varón, queremos un casamiento con a lo grande. Tres días de casamiento. Con... Tres días de casamiento. Eh, muchísimos invitados. Se habla de. A mí me dijeron, puede llegar a mil. A ah, mí ah, me pareció ay, me ay. mucho ay, me encanta. Pero bueno, también tiene lógica Porque si la suegra le dijo, Ceci le dijo Yo de movida tengo yo 500 Uno entiende claro, 500, oh, Pero mil invitados, invitados es, hermoso. es mucha es ¿Y es qué lugar harían de El Chao ¿Dónde lo hacen? Y, eh, to, eso todavía no me... A mí me como, da, como Se llama no me gusta, eh, no, La Cueva no, del Gato no, negro. Ahí es muy lindo Se come muy bien ahí en la Cueva del Gato Sí, quieren que sea un lugar de Difícil acceso, o sea, no vamos a llegar Ella ya lo dijo lo, ya eso Dios lo dijo él. Un que es que campo tiene que ser. Bueno, escúchame, pero vamos a. A mí me gustan los líos, la pelea. Eh. <risa> Hablamos de Cubero sí. y Caviciconte, si porque obviamente que todo lo que dijo Fabián Cubero habría que hacer con Nico Peralta. Después les voy a contar, me contó cómo fue ese trasfondo de la nota, cómo fue arreglada. Eh, pero tenemos, por supuesto, todo, todo el escándalo que tiene que ver con las declaraciones de, de Fabián. Después de eso, buscamos a Nico. Enojadísima, ¿no? Sí, a ver. ¡Ay, Dios mío! Hola, Nicole. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo ¿Preparando bien. ¿Preparando el casamiento? ¿Cómo viene todo? Sí, voy a estar todo el año preparando el casamiento. Todo. ¿Pero cómo vienen las cosas? Muy bien, por suerte. ¿Va a ser en Bariloche, al final, como se habla, en el sur? No. No. No, no, no es en Bariloche. Nicole, se está hablando mucho del casamiento, sobre todo por el rol de tus suegros. ¿Hay una mala relación...? Con ellos. Cero, ¿sí? la Han mejor. Ofendido. Tengo, ¿tengo las mejores suelos del de mundo. Pero escuchaste estas versiones, ¿qué te parecieron? No. ¿Cómo las tomaste? ¿Te hablaron no. ellos de no. esas versiones? Nada, no, no, no. Estarían no. enojados. No, rarísimo. ¿Enojados? Sí, no. que hay una distancia entre vos y ellos. No, en no, no, absoluto. ¿Te sorprendieron las declaraciones no, de Fabián? Porque se viralizaron algunos mensajes tuyos hablando sobre que cuidas a tu hija. ¿Qué te pareció lo que dijo Fabián? No, eh, lo único que dije fue que, bueno, que son menores para que leen sí. y mi trabajo como mamá mi función sí, sí, es cuidarlas, y las, protegerlas sí. y eso es lo que voy a hacer. No ¿Qué te cuida? parecieron? Así que cualquier otra cosa que me quieran sí. preguntar. Pero ¿Él no las cuida? ¿Él no cuida a sus chicas con tema, estas declaraciones? Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde. ¿Pero qué te parecieron las declaraciones de Fabián? ¿Te sorprendió lo que dijo? No tengo te nada para decir. ¿no? Cualquier otro tema que me quieran preguntar. Sí, ¿Te ofendió? Más, ¿Te molestó? tengo que ir. ¿Pudiste hablar con él? ¿Es verdad no, que, no, sí. que no tenés eh, charla con Indiana? No tengo Indiana. nada para decir, chicos, de verdad. Voy sí, de casamiento. Me dejan... ¿Pasó algo? Porque Mica Viciconte confirmó que está con ellos. ¿Vos cómo estás con ese tema, simplemente? Les simplemente mando eso. un beso. Palabra está deuda, todo deuda, bien, por Palabra suerte. Está todo bien. Que hace tres bien. meses no se ven. Tengo que ir. Gracias. ¿Es verdad? ESTÁ todo bien, dice, y que... me tengo que ir. Se la ve tranquila, quiere... ¿no? Como... Sí, tranquila Porque se Porque la... hay que bancar esas preguntas, ya, ¿eh? digo, esas preguntas que hacemos nosotros. Sí. Eh... Hay que bancar, porque que no te salte la chaveta cuando están tus hijos de por medio. Ella limpió mucho sus redes, sacó un montón de fotos que tenía de las chicas, dejó las del viaje a Europa, dejó las de Alegra porque le hizo una fiesta, uh -huh. dejó porque eran todos compromisos comerciales, sí. por así sí. decir, pero sacó muchas fotos de la familia, puso muchas más fotos de ella, y menos fotos con la familia y con Lucera. Qué difícil. En su Instagram ella es muy buena mucho. madre. E hizo un posteo, sí. ¿no? Sí. Este para Sí. Ahí, eh, ella Hablame le responde el a una dice. de sus hijas, Marce, Nicole, dice... La, la hija le pone, te amo, y ella le responde, yo más, mi amor. Ustedes tres son mi fuerza y mi motor. Junto a Manu Ursera que vino a amarnos y cuidarnos. Es alegra, ella. No claro. es indiana. No, no es indiana, pero dice, habla alegra. de las tres hijas, ¿no? Por eso. Parece ah. que debe ser fuerte. Marce, no, vos como madre... Imagino. Pero digo, como madre, ¿cómo te cayeron las declaraciones de, de Cubero? Mal. Pero mal porque me pongo en lugar de ella, o sea... Yo creo que en estas situaciones los hijos hablan, ¿sí? De alguna manera los hijos ah. hablan. Laura, bah, sí, no, y va, Karina también. la paso. chica pidió ir a vivir con el papá, en ese momento creo que él tendría que haber hablado con Nicole, haber dicho tomar un café decir, bueno, mira, esta situación es así. Claro, nos pasa eh, esto, sí. Indiana, bueno, el X eh, expresa esto. A vos a lo mejor no te lo quiere decir, o sí, a lo mejor Nicole ya lo sabía, no sé. Pero no sé si hacerlo público. Son me momentos más paz, igual. Más pase entre ellos dos. ¿Saben lo que, lo que a mí, por lo menos, eh, yo conozco mucha gente que la conoce a Nicole, es una excelente madre, y esto no va en detrimento de lo excelente padre que es Fabián, porque la verdad que... No, es muy padrando. bueno los dos. Sí. Eh, lamentablemente, la mala relación que hay entre ellos... Hace que no puedan hacer esto que propone Marce de sentarse a tomar un café. Y también a veces los chicos adolescentes aprovechan Vive momentos difíciles que tienen que ver con todos los cambios y con la personalidad y con despegarse de la figura materna, particularmente más que con los papás. Y no necesariamente es que la hija se lleve mal con la madre, es que quiere tomar una distancia para, es la para verse A SÍ MISMA. Que, a ser, que es modelo exacto bueno no, bueno, espera, entonces no se despega deja tanto de la mamá no, no, a ver justamente la última vez que se la vio a Nicole con Indiana fue un tema de cuando estuvo modelando hay que ver si Indiana quiere ser modelo o no o quiere ser modelo. la nena quiere esto por, a bueno, MÍ ME lo dijeron puede amigos ser amigos de ella me pareció, y ella ah, la espera. acompaña en todo lo que la nena quiera lo que te quiero decir es que a partir de ahí desde la navidad que hicieron no solamente... una tapa de revistas juntas, ¿no? O una la producción 3, de... sí, sí. Eh, Con Jeje Neumann hicieron la tapa. Ese define fue con la tía. Sí. Gé -Gé. Lo que yo te quiero decir es que aparentemente <ríe> no solamente vive con Cubero, sino que el tema es que no ve a la madre. Claro. Este es el tema. O sea, que viva con el padre hijo adolescente, lo entendemos todas, pero porque qué hay más, qué ha el pasado? Tema es si la ve o no la ve a Nicole. Porque lo raro acá... igual es que lo porque todo eran rumores, ahora ya en la nota Fabián la lo confirma, lo confirmo. No, lo lo, claro, lo que pasa lo que lo Nicole le pone usted? límites, los amigos de Nicole y no es por defenderla porque son bastante objetivos, cuando le tienen que decir cosas a Nicole se lo han dicho. Ella les pone límites, no estoy diciendo o no, no porque yo no vivo ahí, no estoy diciendo Nada. que no, lo que digo es que ella es más rígida. Con un montón de cosas. Y vos, lo sabés, Marcia, los dos tenemos hijos adolescentes. A veces a los chicos no les gusta. Igual. Mira, pero a mí, mira, a mí ah, mi hijo, hoy eh, espero que no me esté viendo. Eh, <risa> una vez se me hizo, me era más chico, uh, le puse un límite. Me vaya con mi papá. ¿Ah, y ¿sí? la primera. Me fui al baño a llorar. La segunda vez que me lo hizo, agarré un bolsito las cosas dijo claro, más llamo ajá. a papá que te venga a buscar claro no me lo hizo nunca más pero Marce a ver, a ver lo que me dijo Nicole que te manipulan también ¿eh? claro. bueno sí. allá Nicole mira cómo me, me mira aquella porque sí. lo habrá hecho con los padres y que... <risa> <risa> este es no que pasa. cuando no, hay falta no cuando en <risa> <un> padres separados <risa> hay claro. falta de comunicación a veces podés usarlo claro. Y, y, claro. y es fácil manipular claro. por eso también es por importante por eso digo lo que me dijo Nicole sí, porque me parece importante esta frase que me quedó resonando por lo que dijiste vos Tauro y Karina con mis hijas de moneda de cambio, me dice Nicole, claro. pobrecitas, una película de terror que la vivo hace siete años. Como que no es de ahora. Como, como no es, de, es ahora, de ahora, no, y aparte de verdad, decir, con mis hijas de moneda de cambio, como si vos haces esto, yo hago lo otro, si Exacto. haces lo otro, la verdad que esa declaración de Nicole hace siete años, que tiene que ceder, a ver, hablo de los dos, porque imagino que Cuero también le debe pasar exactamente lo mismo pero debe ser muy frustrante. pero chicos ya después de tanto tiempo Ay, y yo sí, te repito y para cada mí Indiana está hablando entonces es un mensaje claro. para los dos esto no solamente para eh, Nicole para él también entonces es el momento para desentarse y no estar peleándose tanto y eh, la prioridad hacia la nena la, la nena, nena. El bueno che, mira, Obviamente pudieron inocente porque es así Foto de navidad Indiana Mika, Luca sí Uy. claro después se van de viaje el tema se queda era con... claro, la, eh, Nicole con Alegre, con Siena y Ursera. Después el tema, no dio las materias, por eso no viajó, que era la primera excusa que se dijo en su momento, y lo ves a Cubero con Indiana Llegando volviendo a de dar las materias, que le fue bien, que está contenta. Eh, después el tema de tiene fobia a los aviones, según Nicole. Sí. Hay sí. lugares del interior del país que podés ir en auto, no todo es avión no y sí. ahora Fabián o sea, directamente no la nota, cierto, la cosa, diciendo, bueno, perdón, en la nota otra diciendo acordate cuando se fue con Ursera en, en auto bueno, eso sí, fue la la fue un, con las nenas un... que él se enojó no, y en la nota Fabián directamente blanquea que no porque también podría haber dicho, sí, está viviendo conmigo pero blanquea no, que no la ve quiere cuidar ese es el tema chicos, cuatro meses le pregunté a Nico Peralta que le hizo la nota a Fabián por este tema y me dice que en realidad, me dice, yo le pedí eh, la nota para, para hablar del tema relacionado a Vélez, de todo el recorrido de su carrera deportiva, porque hablábamos, y obviamente en el medio le pregunté por sus hijos, por el tema puntual de Indiana. Muy buena nota de Nico. ¿eh? Y si quiere Excelente, volver a ser padre y me cuenta que Mica quiere otro bebé que él antes decía que no, pero ahora no lo descarta, pero que el tema indiana me dice, fue importante, pero no es que se basó en eso la nota, era lo más rimbombante claro, y obvio que pero... era la pregunta sabes? que tenía obvio. que hacer. Igual sabés, Nico es un gran periodista y sabes sí. que eso es lo que va a impactar. Sí. Obvio. Y digo, sí, aparte, y aparte... de verdad, creo que Nico con esto logró que la revista Pronto, ahora sepamos que está la revista Pronto, porque estaba la revista Pronto en el sentido de que había dejado de ser... Eh, <risa> No te metas en belleza. No? No, para, ¿por qué malo? Me parece gran labor, es el único pronto, que se pronto, pone es la, la revista al hombro. Sí, obvio, Ay, excelente. Es el único por que se pone la revista al hombro. Es espectacular. Sale, Gracias, Juan pronto en edición digital, y si vos te anotaste la sí. puedes bajar la y leer. Tienen lento. que modernizar igual. Tienen mira, y me, Porque, yo una te una nota. Como un archivo, no de parece que, de que es que la iban, la iban a imprimir Porque y no la imprimieron bellejo, este y comentario. te la mandan como en ese archivo. Tendrían que darle, pues, claro. está espectacular lo que está está hace. Está muy bueno. Le da un consejo ah, de sí, <risa> la idea Pero tendrían que buscarle una manera, como hizo gente, de que sea una cosa totalmente <risa> virtual, no un PDF de lo que ibas a imprimir y no se imprimió Por ahí Laura y Marce, que somos más afines, digamos. Por ¿No te importó, cariño, lo que dije? ¡Oh! Sí, el empresario Pampito No, Estaba pensando, esto. por un lado, qué difícil, ¿no? En el mundo femenino Porque, por un lado, Nicole, digamos, se vuelve a enamorar Después de esos amores que tuvo fallidos en el medio Apuesta ahora, creo que para siempre, o que no existe para siempre, nunca Bueno, se supone que sí con Manu Ursera Y también le gustaría volver a ser madre y también tenés una hija adolescente, entonces digo, hasta dónde vos haces tu vida y te y te realizás con tus deseos. Es que yo y me también puse a te pensar eso, que ocupar de tus hijos, digo, soy ocupada para... desde a afuera. Ver, ¿Es el año para casarse? Digo, Pero grave? También hay un bueno, padre para ocuparse. Chico, Karina, ¿cuál era la pe cuando empezamos todo este debate hace una semana que dijimos? Que pobre Nicole que tiene que elegir entre ser feliz con una pareja y una hija. Es, eso digo, no ¿No es ¿Por así? qué? ¿Y se no puede hacer así, todo para.? Perdón, eso no me queda tan claro. Sí. Ustedes, dicen que problema, que todo. ustedes dicen que el problema de Indiana es 100% humano. No, yo lo que creo es no que sabemos. Nicole no. está tan concentrada, me parece a mí, y tan feliz en querer llevar adelante ese proyecto. También se ocupa de. Con todo hijas, el derecho del mundo. Por, por supuesto, y la aplaudo y me parece. Pero diga, si Cubero lo hizo, fue papá, Cari, ¿por qué Indiana no aceptaría la relación de, no de una madre con una hija? Eh, eh, me que o sea, para una psicóloga, no es lo mismo, digo, me parece que para la hija más grande, eh, ese debe ser muy fuerte ser hija de Nicole, digo, hay que saber despegarse de esa imagen, ¡Mamá! entonces me parece que si encima no te llevas un poquito bien y estás atravesando la adolescencia, es un montón, entonces alguien de afuera lo puede ver como un acto egoísta de parte de Nicole cuando que yo la aplaudo porque ella siga haciendo su vida... En cambio, a él se lo ve a, a como un padre abnegado, sufriente, que se hace cargo de todo, y a ella como que, ay, no, se va yo a ser y se hace no. no. no cargo de la la de otra. las otras chicas se hace cargo, o sea, pero, digo, pues, me que los dos se de afuera. De lo que le critican, ¿a, ¿a quién escuchamos que critican siempre? ¿A Nicole? Ay, no, yo lo que digo, yo no la critico en nada, ella tiene todo el derecho a hacer su vida. Hacer Obvio. Su vida, pero lo que sí tendría que hacer todo lo posible para poder sentarse a tomar un café con Total, Cubero. Por y, con, y con Indiana. Sí, claro No con puede, Misa, no puede, puede. esta situación bueno, no da para más. Ayer Mica, sí. vos dijiste que siempre se le pega a Nicole. Ayer Mica dijo que siempre se le pega a Cubero. Que nosotros siempre le reclamamos a Cubero. Por eso te digo, es una guerra de egos. Es una guerra por de... La no, pega y y aparte por que la hija. Por la hija, la hija, el tema ¿En qué quedó ¿Cómo? el tema alimentos? Eso sigue. Sigue. sigue. Esa batalla la siguen, pero por el curso legal, legal. Y la abogada de Nicole es. O sea, la bajada que tienen por el lado de Nicole es que no hable nada, no quiere mediatizar nada, o sea, quiere avanzar todo por el lado de la justicia y. Bueno, ahí están ahí esperando es vender, la, vender la casa y de ahí va a salir la plata para esa deuda. Bueno, vamos a, eh...